Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 53 Hoy repasaremos lo siguiente Mis pensamientos sin significado Me están mostrando un mundo sin significado Dado que los pensamientos de que soy consciente No significan nada El mundo que los refleja no puede tener significado. Lo que da lugar a este mundo es algo demente, como lo es también el resultado de ello. La realidad no es demente, y yo tengo pensamientos reales así como dementes. Por lo tanto, puedo ver un mundo real si recurro a mis pensamientos reales como guía para ver. Estoy disgustado porque veo un mundo que no tiene significado. Los pensamientos de mentes perturban. Dan lugar a un mundo en el que no hay orden de ninguna clase. Solo el caos puede regir en un mundo que presenta una manera de pensar caótica. Y el caos es la ausencia total de leyes. No puedo vivir en paz en un mundo así. Estoy agradecido de que este mundo no sea real y de que no necesito verlo en absoluto, a menos que yo mismo elija otorgarle valor. Elijo no otorgarle valor a lo que es completamente demente y no tiene significado. Un mundo sin significado engendra temor. Lo que es totalmente demente engendra temor, porque no se puede contar con ello en absoluto, ni da pie a que se le tenga confianza. En la demencia no hay nada en lo que se pueda confiar. No ofrece seguridad ni esperanza. Pero un mundo así, no es real. Le he conferido la ilusión de realidad y he sufrido por haber creído en él. Elijo ahora dejar de creer en este mundo y depositar mi confianza en la realidad. Al elegir esto, me escaparé de todos los efectos del mundo del miedo, porque estaré reconociendo que no existe. Dios no creó un mundo sin significado. ¿Cómo puede ser que exista un mundo sin significado, si Dios no lo creó? Él es la fuente de todo significado, y todo lo que es real está en su mente. Está en mi mente también, porque Él lo creó conmigo. ¿Por qué he de seguir sufriendo por los efectos de mis pensamientos dementes, cuando la perfección de la creación es mi hogar? Quiero recordar el poder de mi decisión y reconocer mi verdadera morada. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo he fabricado. Todo lo que veo refleja mis pensamientos son mis pensamientos los que me dicen dónde estoy y lo que soy. El hecho de que vea un mundo en el que hay sufrimiento, en el que se pueden experimentar pérdidas y en el que se pueda morir, me muestra que lo único que estoy viendo es la representación de mis pensamientos dementes y que no estoy permitiendo que mis pensamientos reales viertan su benéfica luz sobre lo que veo. No obstante, el camino de Dios es seguro. Las imágenes que he fabricado no pueden prevalecer contra Él, porque no es mi voluntad que lo hagan. Mi voluntad es la suya, y no antepondré otros dioses a Él. Y David nos dice, Hoy es una celebración de la verdadera creación. La perfección de la creación es mi hogar. Extender el amor de Dios por siempre y para siempre, en integridad, en compleción, en totalidad. Esto es mi alegría, esto es mi felicidad. En verdad, solo puedo extender. Pues mi voluntad y la voluntad de Dios son una. La voluntad de Dios es perfecta felicidad y yo participo en esa perfecta felicidad. Esta es mi identidad. Mi identidad no puede encontrarse en ídolos. Ningún ídolo puede ocupar el sitio del amor de Dios. Ningún ídolo es digno de búsqueda. En el reino hay paz perfecta. El espíritu está cumpliendo su función y solo el cumplimiento completo es paz. Es el cumplimiento del ser en la mente de Dios. El reino de los cielos está extendiéndose por siempre y para siempre, esto es la creación. Nada de este mundo va a satisfacer a la mente porque está dormida, pero despertar a la creación, que es la inocencia pura, extendiendo el amor, es todo lo que verdaderamente puedo conocer. No se puede conocer nada de este mundo, Nunca puedes conocer a un padre, madre, hermana, hermano, sino es, perdonándolos, todos los pensamientos y conceptos del pasado, todos los pensamientos del tiempo lineal, de personas, de cuerpos. Dejando ir todo, me despierto en el reino de los cielos y como el reino de los cielos. Sin límites. Amén.